pero no al 100%. Y estamos viendo, yo no sé por qué el presidente y su equipo económico no ha entendido que hay personas que aún con la primera dosis y hasta con la segunda dosis de la Sinovac, le está dando el COVID y están yendo a, a, a, a camas COVID. O sea, no, no es que diga que el COVID te va a dar menos, no, si te descuida te mata, aunque tenga la primera dosis. Si te descuidaste, te mató. Así de simple. Ahora, la Pfizer que se le está colocando, y, y le reitero a una señora que llamó ayer, a los jóvenes de entre edades de 16, perdón, de 12 años a 17 años, que la Pfizer se está colocando solamente en una primera etapa en el Distrito Nacional y en Santiago. Todavía las demás provincias no están vacunando a los adolescentes. Entiendo que esta vacuna es mucho mejor. Yo me arrepiento porque yo tuve la oportunidad de vacunarme eh, eh, eh, con, en los Estados Unidos, pero ustedes saben que la vacuna independientemente uno tiene muchos tabúes y uno se está vacunando porque esto es una guerra y hay que vacunarse obligatoriamente. O sea, obligatoriamente uno mismo diciéndose tengo que vacunarme. Es un deber. Es mi colaboración como dominicano. entonces Esa es la situación que tenemos hasta ahora. Ya le hablé de el tema del horario, le hablé ya a las provincias que están eh, en este tenor. Miren, eh, no tengo ahí la imagen, señor director, pero en el Instagram está. Nosotros criticamos aquí recientemente el tema de la Fiscalía y el Ministerio Público con los escándalos de corrupción del gobierno pasado, encabezado por el expresidente Luis... Eh, Danilo Medina, donde hemos visto aparataje de las diferentes operaciones que tienen un acuario, eh, antipulpo, el coral, eh, todas esas operaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público y la Fiscalía, encabezado por la magistrada doña Miriam Germán, quien es la Procuradora General de la República. Sí. Estos casos, incluso ya hay personas que están guardando prisión entre tres a un año de medida de coerción. Recientemente, que se dice que es el más grande del gobierno pasado, que es el caso de las ERES. Ahí andan los millones eh, de corrupción y, sobre, y sobrevaluado, principalmente involucrados familiares. Nuevamente sale el nombre de Alexis Medina hermano del, del, del expresidente Danilo Medina, de un hermano de la ex primera, eh, ex primera dama Candida Montilla y esto ha sido la de acabar con el PLD de, de, de todo el mundo el hermano, el cuñado, la hermana presidente expresidente Danilo Medina ya no le están picando cerca la, las pelotas de la corrupción, sino que a lo que yo veo va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Ahora bien, me llama poderosamente la atención porque estos casos han sido toditos denunciados primero por periodistas, las periodistas Alicia Ortega y también Nuria Piera. Y luego que ella denuncia y hacen las investigaciones como periodista, es que el ministerio como que le cae atrás. No entiendo esa parte. Pero nosotros criticamos eh, la semana antepasada, precisamente, a esas mujeres, digo, a, a, a, al Ministerio Público, porque tenemos de este actual gobierno, que no tiene un año, actos de corrupción. Por ejemplo, el de Luis Vicente, ex director de la Lotería Nacional. Están presos. O sea, el Ministerio Público aparentemente nos escuchó y ya comenzó a, a meter personas presas de este gobierno. Yo quiero aprovechar, antes de ir al corte, que tenemos que ir al corte, felicitar al presidente Luis Abinader, porque verdaderamente tiene una justicia independiente. Ahora, lo que tiene que aumentar el presupuesto, porque ya la, la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, tiró el grito al cielo, que le, le bajaron el presupuesto a más de un 50%. Entonces no tienen recursos económicos para poder seguir y darle seguimiento a los actos de corrupción del pasado gobierno, de este gobierno, que son muchos. Miren en la vega, y ahí con, con esto concluyo, eh, eh, la joya que hay sobre el Ministerio Público. Oigan esto, oigan este dato. El Ministerio Público acusa a la diputada de la circunscripción número uno de la vega del Partido Revolucionario Moderno de haber ingresado, oigan esto, y haber ingresado al sistema financiero nacional 2.593 millones Ahí está en pantalla, gracias señor director 2.593 millones De las actividades de narcotráfico ¿Cómo es posible que en este país Una señora que lo que es médico Y no discrimina un médico Pero yo quiero saber ¿Qué médico en República Dominicana puede manejar 2.583 millones? ¿Cómo? Y, y, y, y el hijo Machepa, Roberto Neri, que va a depositar 50 mil pesos, a, a, me, me ponen, a, a, levante la mano, volteese, abáchese. ¿de dónde usted sacó 50 mil pesos? O sea, hay que revisar los bancos, los bancos hay que revisarlos, de cómo esos bancos permiten tanto movimiento de una familia y de una mujer que no tiene ni TCS, o sea, de por Dios... ¿Para qué dicen la, eh, eh, la, la, la, la ley de antelevado? No, así no. Así no. Así no. Entonces es bueno que revisen los bancos comerciales. ¿Por qué con tanta facilidad personas como la, la que están enjuiciando en La Vega, que, que me gusta hecho eso del presidente, no están guardando vacas sagradas? Y este señor está involucrado, ¿oigan con qué? Con el caso de Odebrecht, sí. señor de La Vega, que de eso vamos a hablar más adelante, porque tenemos que ir una pausa. Hoy, señor director, póngame ahí, tenemos ya casi mente con nosotros, un programa especial con el jefe Elvis Martínez, así que vamos a un corte, porque la segunda hora se la vamos a dedicar a este Franco Macorizano, que con más de dos décadas, eh, eh, musicalmente hablando, ha recorrido el mundo entero, llevando el ritmo bachata, patrimonio intangible de la humanidad,